La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Y ahí es donde entro yo. Envíame el Z Mechu urgentemente. Ok, ahí va. ¡Qué buen servicio! Ya valieron madres. ¡Pesar que los pinches chingadazos! Lo voy a acosar, ¿como no lo puedes imaginar? Chíngate la Roser! ¡No! ¡Estoy solo! <risa> ¡Tengo miedo, mamá! se va a poner feo. ¡Apúrale, amiguito! ¡Chai, ahora! ¡Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¿Qué importa eso? ¡Chingate la rosario ¡Oh, no! ¡Ay, con tu pinche bar, ¡Ay, con tu pinche bar, con tu pinche con tu pinche ¿Estás retándome? ¡Me cago en todo! ¿Tú qué ves, putito? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Güey, no he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. O sea, con todo respeto, gardalito, Chingas a tu madre, güey. ¡Estás cobarde! ¡Mira, un extraterrestre! Apúntele bien. porque cosas te lo agradezco pí. Hola a todos, espero que se encuentren bien en este día, esta noche, esta tarde, esta mañana, o donde y cuando sea que estés viendo este video, eso sí, lamento que fuera bastante más corto el video, no conseguí suficientes clips. Pero bueno, vamos al grano, desde ya hace tiempo que les quería comentar estas cosas, entre esas, es que he tenido algunas ideas, que me gustaría probar en el canal, entre esas son, que empezara a subir contenido algo más diferente y variado al canal, esto no quiere decir que ya no quiera jugar Garden Warfare 2, solamente me gustaría probar cosas diferentes, como subir otros juegos, u otros shooters de PvZ. De hecho, estos juegos son los que me gustaría empezar a subir y probarlos por un tiempo para saber si les gustan o no. Respecto a Barol Fortnite Borville y Garden Warfare 2, sería hacer como tipo de gameplays de distintos modos de juego, de hecho también pienso hacer como una serie de retos para Garden Warfare, y en caso de que así sea, vayan dejando sus retos en la caja de comentarios de este mismo video, si es que me decido a hacer esa serie. Esas son mis principales ideas que me gustaría probar en el canal y ver si al menos a la mayoría les gusta, pero, es posible que aún no use mi verdadera voz para los vídeos, por dos razones, la primera, no sé todavía cómo podría implementar mi voz en gameplays, muy en especial en los vídeos que sean de Garden Warfare y Neighborville, y la segunda, siento que aún no estoy del todo listo para usar mi voz en gameplays, no se me da mucho el comentar sobre lo que esté pasando en el juego. Quisiera saber también qué opinan de estas ideas que tengo para el canal, para mejorar el contenido aunque sea un poco, me pueden dar su opinión en la caja de comentarios. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chao.